Durante el confinamiento, derivado de la pandemia COVID-19, la calle se ha pacificado. La vivienda ha querido volcarse a un espacio amable, pero de vuelta a la normalidad que estamos escuchando aquí detrás, quiere volver a oír de ella, la casa hermética. Desde una derivada del proyecto que hemos realizado con arquitectos de cabecera, Mil casas en tu casa, Reivindicamos no caer en la trampa y el error de que la vivienda ha de resolver todas las situaciones. Reclamamos que la ciudad sea el lugar donde poder extender las actividades domésticas, la vivienda dispersa. Entre ese silencio extraordinario y este ruido cotidiano hay situaciones intermedias que son las que tenemos que ir a buscar. Soy Ivonne Bilbao, arquitecto, co-director de la propuesta académica y la asociación Arquitectos de Cabecera.